¿Cómo están? Bienvenidos a esta transmisión especial de El Planetario de la Universidad Nacional de La Plata. Soy Diego Bagú, director de ese tan lindo lugar y les doy la bienvenida junto a un grupo de amigos para vivir esta experiencia increíble, la observación del eclipse total de Sol Argentina 2020. Hoy, lunes 14 de diciembre, tenemos este maravilloso regalo de la naturaleza, lo más lindo que podemos ver realmente en la naturaleza, aquellos que hemos tenido la fortuna de vivir estos eventos anteriormente, no lo olvidamos de por vida. Así que mucha gente por primera vez tendrá su primer eclipse y eso nos pone contentos a todos. El Planetario pertenece a la Facultad de Ciencias Astronómicas y Geofísicas de la Universidad Nacional de La Plata o un lugar más comúnmente conocido como el Observatorio Astronómico de La Plata. Desde nuestra facultad estamos realizando dos campañas, una en el bañario El Cóndor, en la costa de Río Negro, cerquita de la capital de la provincia de Río Negrina, Viedma, en donde un grupo del planetario está filmando y va a realizar esta transmisión especial para todos ustedes. Y otro grupo de amigos, de colegas de la facultad está en la localidad también, Rionegrina de Balcheta realizando observaciones y muchas experiencias, no solamente... Eh, sobre el eclipse, sino también sobre la atmósfera terrestre. Puede preguntarnos por qué se producen los eclipses totales de Sol y básicamente se deben a una increíble coincidencia, una coincidencia cósmica, podríamos decir literalmente. Resulta que el Sol, si bien es 400 veces más grande que la Luna, también se encuentra unas 400 veces más lejos de esta. Entonces, los tamaños aparentes, el tamaño que nos parece que tienen en el cielo, prácticamente son iguales. En algunos momentos del año ocurre, por ejemplo, hoy, lunes, que la luna, el sol y la tierra se encuentran perfectamente alineados. con La luna entre ambos cuerpos, entre el sol y la tierra. Obviamente, como la luna es un cuerpo casi esférico, la sombra que produce, la forma de la sombra es de un cono. El sol ilumina a la luna, la luna produce una sombra con forma de cono, y si es, ese cono de sombra incide sobre la superficie de la Tierra, aquellos afortunados que se encuentren exactamente en esa sombra verán que la Luna tapa por completo al Sol, produciéndose, como les contamos, el fenómeno más hermoso que podemos ver en la naturaleza, eclipse total de Sol. Desde ya, como la Luna gira alrededor de la Tierra, como bien sabemos, y de hecho gira bastante rápido y en un eclipse lo podemos comprobar, por supuesto, esa sombra lunar va recorriendo la superficie de la Tierra. En el caso de este eclipse, la sombra de la Luna vendrá desde el Océano Pacífico, pasará por Chile, cruzará la cordillera de los Andes e ingresará en territorio argentino aproximadamente pasadas las 13 horas. A partir de ahí, comenzaremos a ver el eclipse total de Sol en distintas localidades de la provincia de Neuquén, como por ejemplo de los Andes y Piedra del Aila y en algunas localidades de la provincia de Río Negro como ser eh, Valcheta, Ramos Mexía, Las Grutas y el Balneario El Condor. Todo esto después de las 13 horas. ¿Cuáles son las etapas en las que vamos a ir viendo este fenómeno maravilloso de la naturaleza, es decir, el eclipse total de sol? ¿Qué etapas podemos eh, dividirlo y describirlo bueno en primer lugar la luna va a ir tapando cada vez más al disco solar veremos que eh, lo va cubriendo en una mayor proporción a medida que pasen los minutos y las horas hasta que en los últimos minutos ya va a quedar un pequeño borde solamente visible del de disco solar en el último segundo en el último instante antes que se produzca el eclipse total de sol Va a ocurrir un fenómeno hermoso que se denomina las perlas de Bailey. Básicamente, los últimos rayos de sol se van a filtrar entre la superficie de la luna. Obviamente, la superficie de la luna, como bien sabemos, no es parejita, no es lisa. La luna tiene cráteres, tiene valles, tiene montañas. Entonces, tiene un relieve irregular. Ese relieve irregular hace que los últimos rayos del sol presenten ese fenómeno hermoso denominado las perlas de Belly. Hasta que, obviamente, en el último instante, cuando la luna tapa ya por completo al sol, se, se produce una imagen maravillosa que ninguna persona puede describir realmente con palabras. Porque la sensación visual es impresionante. Se alcanza a ver la corona solar como uno de los fenómenos más hermosos que podremos ver a lo largo de esta jornada. Y hay algo muy particular en los eclipses totales de sol. Por ejemplo, en este, en donde el sol va a estar muy arriba, en el horizonte, cerca del de mediodía, y sobre todo en diciembre, en el hemisferio sur, la temperatura va a bajar eh, bastante. Incluso la sensación térmica va a hacer que nos parezca que la temperatura es mucho menor a la que realmente es. Eh, eso va a ser muy impactante de vivenciar no solamente desde lo visual sino también desde la temperatura ambiente que podamos eh, vivenciar e incluso el comportamiento de los animales. Si hay algo extraordinario en los eclipses totales de sol es ver el comportamiento animal, presentan un comportamiento errático, no saben realmente qué es lo que está ocurriendo en esos momentos, es muy muy atrapante, muy interesante, muy curioso de ver cómo se comportan los animales en ese momento, sobre todo en el último instante en que la luz realmente baja considerablemente, no se hace de cerrada, pero baja considerablemente. Obviamente por este mismo fenómeno, porque la luz baja en una, eh, en una gran intensidad, es que se alcanzan a ver varias estrellas. En particular, en este eclipse vamos a tener la fortuna, no solamente de ver el eclipse total de Sol en sí mismo, sino que vamos a tener un cielo maravilloso. Eh, resulta que la Luna estará tapando por completo al Sol, veremos la corona solar, como comentábamos hace unos segundos, y hacia la izquierda de la Luna, cubriendo al Sol, vamos a tener a dos planetas, Mercurio, muy cerquita, y Venus, un poquito más alejado. Pero hacia la derecha vamos a tener la conjunción de Júpiter y Saturno. ¿Qué es una conjunción? Una conjunción es la cercanía aparente que presentan dos objetos en el cielo, aunque entre ellos realmente están a una distancia considerable, en este caso Júpiter y Saturno, y van a estar tan tan cerquitas como hace varios siglos no lo podemos observar. Así que realmente el cielo nos regala un, un fenómeno increíble. No solamente vamos a tener... El, el propio eclipse en sí mismo, sino que vamos a tener a cuatro planetas, dos de ellos, los dos más grandes del sistema solar, prácticamente pegados. Algo que queremos destacar y es de mucha importancia es observar el Sol de manera segura. Si no lo hacemos de la manera adecuada, corremos el riesgo que nuestra visión se vea afectada, la salud de nuestros ojos se vea eh, seriamente comprometida. Nunca observar el Sol a simple vista, de manera directa. Nunca observar el sol con elementos como, por ejemplo, una radiografía. Es sumamente peligroso hacerlo de esa manera. ¿Cuáles son las maneras seguras de observar el sol? Bueno, a través de filtros. Por ejemplo, podríamos utilizar un filtro de índice 14 o mayor a este número. También podemos utilizar anteojos que son para observar eclipses. Tienen un elemento, un filtro que se llama Mylar. Esos anteojos también pueden servir para observar el sol. Eh, y también una manera muy, muy segura de hacerlo es observándolo de manera indirecta a través de lo que se llama una cámara oscura. Es un elemento muy seguro y muy fácil de construir eh, entre amigos, con la familia. Hay una receta para armar una cámara oscura en una nota que hemos publicado tanto en la web, del planetario de la Universidad de La Plata, como también en las redes sociales. Así que, por favor, recalcamos tener mucho cuidado al observar el sol y hacerlo de la manera correcta. Para todos aquellos que no tengan la posibilidad de encontrarse en el interior de la franja de totalidad y ver el eclipse de manera total, los invitamos a seguir esta transmisión que comenzaremos en muy poquitos minutos desde el balneario El Cóndor, en la provincia de Río Negro, cerca de su capital, la ciudad de Viedma. De esa manera podrán disfrutar el eclipse a través de nuestra transmisión en directo por aquí, por el canal del Planetario de la Universidad Nacional de la Plata. Yo los dejo, me voy a disfrutar del eclipse y desde ya, Gracias por acompañarnos como siempre.